Hola, estamos en Akihabara, aquí en Tokio. Hoy es jueves y son las 4.17 de la tarde. Venimos a este, este barrio es muy conocido porque está toda la meca de los videojuegos. Se puede encontrar desde videojuegos retro hasta los más modernos ¿no? y actuales. También eh, hay tiendas de electrónica y de figuras de anime es la donde puedes, ese el lugar donde puedes encontrar todo tipo de, de cosas este, relacionadas con el manga y el anime japonés. Esta tienda eh, por ejemplo es una de las tantas que tienen como varios pisos y cada piso es de diferentes cosas, de cámaras, de electrodomésticos, de teléfonos, o sea, eh, te puedes pasar ahí varios días y, para terminar de recorrer. Bueno, ahí esta es la estación de Aquijábara, la estación de Atlanta. Aquijábara es muy grande, pero te permite llegar pues, a toda esta zona donde hay también Meidos Café, donde fuimos ayer, que te atienden unas chicas vestido pues, con algún disfraz. Bueno, nos despedimos desde Aquijábara. Bye. Ese, ese, ese, ese o bonjour. O bonjour, No, la señora, esa, esa, esa, esa, dos veces, pícale el rojo, creo, o el azul. Canta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 porque es en uno de los pisos de arriba Vamos a Pac-Man Estamos en la zona de videojuegos Y anime Es como cosa retro De videojuegos retro Y ya estamos en el piso 5 Y este es Super Potato Pero no me van a dejar Luego les cuento qué tal estuvo Bye. Ahí entran, ese el gritarío, es porque aquí los procesan, los envasan y ahí es donde salen. Eso es lo que pasa con los niños aquí, en el museo.